Que Winston y del ingeniero y Ale la Maruca tienen mi pasola y yo le dije pues la buena que me la dieran y ellos no quieren. Entonces yo preferí venir aquí para que la policía salga atrás de ellos para que yo me devuelva mi pasola porque ellos no son ladrones. Pero cuéntanos y... cómo fue que te pasó, ¿qué te pasó? Yo venía bajando de para allá arriba y ellos me, me agarraron los dos y Winton me la quitó y Ale la huevo en su casa. Entonces yo le dije pues la buena que me la dieran y ellos no quieren. Ellos venían fuertemente armados. Ale me amenazó con una pistola. Y me dijo, me dijo varias cosas, le he dicho feo. Entonces cuando te comunicaste con ellos, ¿qué te decías que tenían Yo prefería a su casa donde Ale ayer para que me devolviera mi pasola y él dijo que no, que él no tenía pasola, que él no tenía pasola, que quien tenía la pasola era Winton. Ustedes son amigos. No, yo no yo conozco a Ale la Maruca, de conocido pero no amigo. Y a Winton yo nunca lo había visto, por primera vez que lo veo ayer. ¿Y esa persona qué calificación tiene? Winton es una, un ladronazo porque lo aceitaron hace como 10 días de, de la fortaleza, fue pues, robo, y ya te metí otra vez en mismo. mismo. Que me devuelvan mis pasolas, pues la buena. Porque yo no ando robando en la calle, yo lo que ando trabajando y que me devuelvan mis pasolas. ¿Eso pasó dónde En el ingeniero. ¿Eso okay, eres de Cris de San Francisco? Claro. ¿Cuál o sea, es Rosario.